Ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unas 5 horas de Bogotá, el páramo de Osetá es imprescindible si piensas visitar el departamento de Boyacá por unos días. En este video te muestro lo que verás en el tour a este lugar increíble y te advierto que no solo serán frailejones, también aprenderás del misticismo indígena, consejos para ir y precios con la sinceridad que caracteriza a este canal. un nuevo canal aquí en Vieja que Viaja, un nuevo canal. Bueno, el caso es que en este nuevo video vamos a hablar de cómo subir al páramo de Oceta, que es uno de los más lindos de Colombia y además queda muy cerca de Bogotá, así que si estás viendo en la capital puedes venir muy fácilmente un fin de semana. Antes les había contado un poquito de qué era lo que hay que empacar para venir al páramo. Quiero mostrarles modelando, modelando la ropa que empaqué en ese pasado video. Entonces, no sé si se acuerdan de este pantalón impermeable y térmico. Por dentro, vamos a hacer la vueltica, la vueltica, la vueltica, la Uy, uh, Bueno, había echado este busito y debajo esta camiseta. ¿Por qué? porque Porque sí, si vamos a ir caminando arriba hace frío, pero le va dando uno calor. Bueno, hay que jugar con el tema de las capas, el clima y demás. Así que hay que llevar pues varias capas para ir viendo cómo se siente. Yo no traía un informeable porque no tenía, pero confiaba en que el buen feeling aquí de Tour Explore Boyacá que nos trajo aquí a Andy me prestaran un informeable, entonces <coughs> está en lo correcto. Me falta ponerme las orejeras, también me prestaron una gorda, me prestaron todo porque es que no estaba preparada, pero bueno, dije, nos vamos y nos vamos. Ahora sí, estamos esperando a nuestro guía para... ¡Ay, hola perrito! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Les presento a Pau. ¡Hola! Pau es una de nuestras acompañantes para el Tour al Páramo. Por cierto, ustedes para subir al Páramo necesariamente tienen que contratar un Tour. Eso es obligatorio. La vez pasada que vine, hace dos años más o menos, casi no me dejan entrar porque era un puente. Yo no había contratado nada un domingo y nos devolvieron. Y me quedé el lunes festivo y pude subir. Pero no hagan eso si vienen, reserven con tiempo. Y bueno, si quieren reservar, les aconsejo Tour Explore Boyacá, que es... Somos Esta agencia. No, miren, llegó nuestro guía. Hola. Él es. Miguel. Más conocido como. Kiwi. <risa> Vamos allá. Estos espacios, Ajá. antes de la llegada de los colonos, eran territorios inundados. Que habían lagunas muy grandes. Sí. Entonces, eran lagunas que se utilizaban para hacer ofrendas por Ajá. los pueblos indígenas. Entonces, pues los colonos lo que hacen es que, con el afán de sacar esos, pues, esas, esas riquezas que estaban dentro del fondo de la laguna, pues, lo que hicieron fue drenar todo. Entonces, toda esta parte se hundía. Cuando empezaron a hacer la construcción, se hundía la construcción. Entonces, empezaron a construir estos terraplenes para darle más soporte y que no se hundiera la, la, la basílica. Empezamos a subir hasta la salida del pueblo. Desde la loma se ven los tejados de las casas y la iglesia. Seguimos en la subida hacia el páramo donde hay una que otra persona con la ruana típica boyacense. Buenos días, ¿cómo amanece? Y muchos perros. al empezar la caminata sentirás la necesidad de cambiarte frío antes de comenzar luego calor por la actividad física después frío nuevamente por el viento o la lluvia y entenderás lo que te decía de jugar con las capas de ropa no se tiene claro por qué poner la cruz encima de las montañas pero probablemente viene, viene a ser un tema que se hereda desde la colonia, como las montañas eran espacios sagrados para las comunidades indígenas entonces buscaban como suplir esos espacios, igual los indígenas siempre venían igual a la montaña a dejar sus ofrendas, entonces lo que hacía el, el, el catolicismo era colocar una cruz ahí, entonces de forma indirecta estaban sincretizando el proceso cultural pues en la primera generación los indígenas igual a ellos los obligaban a venir a adorar la cruz ¿no? pero pues igual ellos estaban ir adorando a sus ancestros, con el tiempo pues pues claro, la siguiente generación ya lo ves como voy porque ya soy católico. Entonces voy es a la montaña porque soy católico y a ver la cruz que está en la montaña. El tema de la reventadera y la gracia. ¿sí es? es igualito. Pero entonces, pues uno ya la diferencia por los colores, por las formas de las hojas, un poquito más es que es un poquito más grande, es un poco más oscura. Estas Sagras de páramo le dicen también pachín, o sea, es más común encontrarlo como pachín. La base es así, eh, como una estrellita de mar, uh -huh. entonces tiene cinco piquitos. Si no tiene la estrellita, que es lo que pasa con este, entonces es reventadera. Pues entonces no se come. Pues es que hace daño. Uh -huh se utilizaba mucho por ejemplo en los, en los contextos rituales cuando ellos venían a la montaña se pintaban porque era como a los espacios ceremoniales entonces se hacían pues como como figuras en la tierra La planta que les mostré se llama chite, entonces ustedes la frotan en las manos y huele deli, hey, ya tengo el olfato. <risa> Los que me siguen en Instagram saben que más o menos hace dos meses tuve COVID y no podía oler nada, pero ahora estoy feliz porque ya vuelvo a oler. Ese tipo de frailejón que se llama espelete argentea, entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, el, el brillo pues es, es lo que hace que tenga ese nombre, ¿no? Sí. Entonces, la espelete argentea ha, ha evolucionado de una forma diferente al resto de las especies de frailejón. El enemigo natural de los frailejones es el viento, porque ellos son huecos. Como son tan rígidos, el viento al pasar tiende a romperlos, a tirarlos al piso. Entonces, por eso, ellos lo que hacen es que en vez de crecer hacia arriba, se quedan pegaditos al suelo y toda esta parte es muy flexible. Entonces si pasa el viento así súper rápido pues no, no le va a generar conflicto a la planta ni le va a quitar partes importantes para ella. Y lo que ella hace es que estos que son los corimbos que es donde se forman las inflorescencias entonces crecen bastante largos. Entonces por ejemplo vemos el caso acá. Entonces esto garantiza que ellos puedan dispersar muy bien sus semillas. Vamos a encontrar otra especie que es parecida pero no es lo mismo. Entonces la espeletia boyacensi se caracteriza porque tiene el mismo color plateado pero ella tiende a crecer hacia arriba. La mayoría que vamos a ver durante el, todo el recorrido pues es la espeletia encana que es, la, es una de las especies más comunes que tenemos en, en nuestro país. Los frailejones son especies que solamente viven en tres países del mundo que son Venezuela, Colombia y Ecuador. Nuestro país es el país con mayor cantidad de especies ahorita que lo puedas tocar entonces te vas a dar cuenta por qué es una especie eh, muy interesante dentro de los ecosistemas colombianos se encuentra presente en, en varias cadenas de páramos en Colombia pero es muy difícil encontrarla no es tan fácil de ver y sobre todo de estos tamaños Normalmente los encontramos Mucho más pequeñitos En Siskuncio Z eh, Pues tiene unos desarrollos Bien interesantes Las especies uh -huh. Crecen muchísimo Entonces tú los llegas a encontrar A veces de hasta metro y medio Casi dos metros de altura Y las hojas son mucho más grandes La planta es mucho más grande Que en otras regiones Entonces ellas lo que hacen Es que capturan el nitrógeno Que está en el aire Y lo fijan al suelo Eso permite que las otras especies Sobrevivan también Porque el nitrógeno Es el elemento químico Que más utilizan las plantas Para vivir Después de la explicación de varias plantas en el páramo, seguimos subiendo para el primer punto emblemático de este lugar, la caja del rey. Y es un venadito joven, muy chiquito huella de venado hay bastante neblina les cuento que traje mis tenis normales yo les dije en el video anterior que había dejado mis botas tipo brama en la casa así que vine simplemente con estos tenis y otros de recambio por si llueve hasta el momento no ha llovido vamos a ver qué pasa a lo largo del día espero no congelarme los pies ¡Mua! Pero antes de llegar a la caja y hacer la primera parada, encontramos una roca bastante peculiar. A una de esas eminencias de políticos que hay en este país, se le ocurrió la brillante idea de mandar colocar esos letreros acá. En vez de, no sé, hacerlo en una tabla y colocarlo como... un Letrero, entonces, pues lo que hizo fue que tallaron la roca, entonces levantaron, removieron toda la pintura rupestre. ¡Qué belleza! Se tiraron la roca, el altar indígena. Bueno, en fin, oigan, les cuento que me tocó ponerme esto en la cara porque ya el frío está tenaz. De hecho, aquí Pau me dijo que no me pusiera el saco blanco todavía. Que porque, vean, este saco blanco que llevo acá, que porque me voy a asar de aquí arriba, pero ya yo estoy sintiendo el vientecito. Allá se ve el cajón del el cajón del rey, eso, la caja del rey. Bueno, imagínense que la primera vez que vine, obviamente subí a esa roca y la vista desde arriba es muy muy bonita, pero ahora dice es que está prohibido subir, que porque alguien se cayó, tuvo un accidente y ahora, bailas. Aquí. En la Roca Grande era donde se entregaban los nombres. Cuando los hombres llegaban a su edad adulta, que era más o menos como 14 15 años, a los chicos los traían acá y en medio de una, del uso de algunas plantas que pues, generan alucinaciones, podían encontrar el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual, ellos, en, ellos encontraban a sus espíritus, sus guardianes. Y ese espíritu que se encontraban en la visión era el nombre que ellos adoptaban en ese momento. Seguimos caminando, pero el frío se iba poniendo cada vez peor, sobre todo por ese viento helado. Así que no aguante más y... Ay, se siente un alivio. Ya en este punto se empiezan a ver los frailejones más alticos, más alticos. Dentro de eso que tenemos en nuestras manos El tabaco, la coca, la piedrita Vamos a colocar todo el conjunto de sueños, metas, propósitos O cosas materiales que queremos para nuestra vida Y ahora vamos a colocar a todo el conjunto de personas Nuestros amores, ¿no? Que son importantes para nosotros Familia, hijos, eh, sobrinos, pareja Ahora van a tomar a todas las personas que fueron muy importantes en sus vidas, pero que en este momento pues, ya no hacen parte de este plan Se adelantaron y tenían que ir más rápido al mundo de los espíritus cuando se sientan listas, cuando quiera cada una, se va a levantar va a buscar un lugar donde quiera que su ofenda esté desmenucen el tabaco, no, no lo dejen completo, sino que las partículas lo más pequeñas posibles para que se descomponga rápido agradeciendo con todo el amor del mundo por todo lo que hemos recibido durante nuestra vida. No sé si realmente los espíritus de los ancestros indígenas permanezcan en este lugar, pero lo que sí sé es que la paz que se siente no se encuentra en cualquier sitio. Ahí eh, al frente vemos un rostro, ¿no? esos espíritus de los que les hablaba, de las personas que se habían quedado a proteger el espacio, se dibujan en las rocas. Entonces la madre tierra les da un cuerpo, un cuerpo que no se puede destruir, que es la roca. Otros se convierten en los frailejones, por eso ellos los llamaban guaques, otros los llamaban amigos. Otros se convierten en el águila, otros se convierten en el cóndor. En Cada uno de los seres que habitan estos territorios son los espíritus de quienes vinieron antes que nosotros. Entonces acá, esta mesita de acá, una mesita ritual, es una mesa ceremonial. Entonces sobre esta mesa era que se preparaban los cadáveres de los muertos. En este tipo de grietas era donde ellos colocaban a los huertos. Lo que hacían era que eh, hacían una momificación, reducían el, el tamaño del cadáver, lo metían en una mochilita de pique que tejían especialmente para, para los muertos y luego los metían en una olla de barro. Entonces luego los bajaban y los dejaban en zonas como estas. O y, sea que allá puede haber huesos. Es probable es probable que hayan enterramientos. Mucha gente venía a espacios como estos. Los guaqueros, pues eran como entre comillas algunos eran arqueólogos y demás ese tipo de gente venían a espacios como este sabían ya dónde encontrar las tumbas o cómo se ubicaban las tumbas y pues aprovechaban para, pues para llevarse ese tipo de cosas en esa época compraban desde un hueso hasta una figura de oro ¿Huesos? ¿Compraban huesos? Claro, las momias, por ejemplo para los museos para mandar a museos en el exterior eso fue muy complejo porque se hizo demasiado saqueo en los territorios. Y esta fue la parte que requirió más destreza. Ya. Acá tenemos un frailejón bastante alto. ¿Cuánto es que crecen los frailejones? Un centímetro por año, o sea, vean Este sí es el propio viejo que, bueno, viejo que viaja, no El viejo que permanece A ver, vamos a ver qué tan alto va ¡Yay! A ver si alcanza a ver la cima Bueno, ya vieron mi dron, muchachos, vean mi dron parte de allá arriba es lo que se conoce como porciones de agua, entonces son musgos muy grandes, capas de musgo gigantescas que absorben grandes cantidades de agua y las turberas son como el resultado de esa agua que se ya no puede sostener el, el musgo, entonces se inunda en estos espacios. ¿Qué? ¿Pero a ver, cómetelo tú. ¿Es rico? Ah, ¿sí? <risa> que... ¿Será que qué es? Se llama sirica. ¿Es ¿Sirica? El es, es, es el cilantro nativo de los territorios americanos. ¿Pero me lo como todo o solo el tallo? ¿Todo? todo. De hecho, las hojas son más ricas, ¿no? Nos lo comemos en ensalada, uh -huh. con huevos, en caldo. Vimos un venado, súper cerquita. Miren, yo no tenía prendido esto, no tenía prendida ninguna cámara, pero lo alcanzamos a ver el rabito y todo. Así que queda en el recuerdo. Les deseo mucho que cuando vengan, vean un venado. La gente que quiera venir al páramo, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿se tienen que quedar sí o sí? Listo. Una noche, bueno, cuéntanos más de eso Dije por lo menos hacer la reserva con dos días de anticipación. Estamos saliendo todos los días al páramo recomendable que puedan venir la noche anterior porque las salidas son desde las seis y media de la mañana, el recorrido puede estar tomando entre seis y ocho horas promedio, estamos saliendo en grupos hasta de seis personas, cada grupo cuenta con un guía local especializado, nuestros paquetes incluyen ingreso al parque natural de Cisconcio Cetá, eh, incluye también la guianza seguro contra accidentes también incluye un refrigerio para que podamos tener acá mucha energía para subir al páramo. ¿Cómo funciona el tema del almuerzo? Uy, empezó a llover. Sugerimos que nuestros turistas puedan traer snacks que les permitan tener la suficiente energía acá para el ascenso uh -huh. y que traigan un almuerzo viajero. Pueden traerlo ellos mismos, puede ser un sándwich grandecito, fruta, bocadillo, que es súper importante, agua entre un litro y medio y dos litros, depende de, de cada quien y eh, si desean nosotros también tenemos eh, ese servicio les podemos ofrecer ese almuerzo viajero nos encargamos de todo Bueno, ¿cómo son los precios? Nosotros contamos con recorridos al páramo de Osetá desde 50 mil pesos uh -huh. por persona eso incluye lo que acabé de mencionar ¿Tema de la ropa y todo eso? Traer zapatos de agarre pueden ser botas de caña media o tenis que no sean resbalosos ojalá no traigan zapatos nuevos, no vengan a estrenar el páramo no porque después les dejan ampollas en los pies, entonces no es la idea traer eh, un cortavientos o una chaqueta impermeable probablemente también de pronto un polar, una chaquetica que les abrigue traer un buff, les va a ayudar muchísimo muchísimo para que el viento no les pegue en la cara y no les pueda dar de pronto eh, enfermedad de altura o soroche Traer gorra, bloqueador, para que también cada dos tres horas estén haciendo aplicación sobre su piel para que no se vayan a quemar y traer una bolsita o un morral pequeño para que puedan cargar aquí sus snacks y tener sus manos libres. Nosotros terminamos aquí este recorrido por el páramo de Oseta. Ya voy a cortar el video porque se nos va a hacer de noche. Pero muchachos, también he recomendado las gafas de sol porque porque aquí hay mucha luz. Entonces, por si acaso, siempre es mejor prevenir. Pues si les gustó este video, suscríbanse a este canal, activa esas notificaciones. Recuerda que en el video anterior te mostré ya cómo llegar aquí. Vienen más videos de qué hacer en Mongi como tal, así que aprieta ese botón. ¡Chao!